Las podéis hacer de dos como he hecho yo y el enganche de bolsa o una y la cadena lo único que tenéis que hacer es la más larga. Os lo digo en el vídeo cuando lo estamos haciendo. Si queréis una asa nada más ponéis un enganche aquí y otro aquí y solo una asa. ¿Vale? Eh, en vez de medir 16 la cadena pues, mmm, ponéis 35 aquí y aquí y entonces ya es la largura para ras del pecho. Vamos a necesitar cadena con un metro tenéis de sobra. Vamos a necesitar piel que queréis comprar piel, si no cuero en la tienda de telas Yo es que voy a un sitio que se llama Curtido y ahí venden silla de montar de caballo y venden bota campera y ahí tienen de todo. Tienen las pieles estas. Eh, yo compré que venía tres trozos juntos en peso, y me costó 3 euros y ellos lo venden a retales retales de otra gente que hacen cosas, sobra y yo compré que venían tres trozos, 3 euros me costó argolla para la asa y también os doy una idea que si tenéis un bolso que vaya a tirar o no os sirva quitáis la argolla que es lo que yo he hecho en uno de mis bolsos porque ya estaba estropeado y le quité la argolla y luego he utilizado esta para acá abajo una regla, bolígrafo y remache, martillo, tijera y si los remaches que es este de tipo botón que vamos a utilizar en este trabajo, necesitáis un punzón especial, el remache este, que lo ponemos así es especial porque es así arqueado para que no se estropegue la cabeza del remache y le damos un martillazo y se queda el remache, que no queréis comprar el punzón, que no vale mucho, vale 3 euros o 2 euros, no lo sé, os compráis tornillos que allí también venden, están de cabeza plana y lo, trabajáis todo con tornillos, no necesitáis remache ni el punzón y este tipo de remache y vamos al lío, máquina de coser y una tabla para protegernos cuando estemos martilleando y esta goma plástica. Y esta goma transparente. Vamos a necesitar 50 centímetros. Menos, vamos a utilizar 23 y 23, o sea, 46 centímetros. Eso viene en la ferretería y es muy económico y va por metro. Ferretería y en los vasarios estos baratos de España, pues vienen a 5 metros y este verano me costó 3 euros. Necesitáis un punzón, un sacabocado de esos que hacen ese cinturón, pero yo voy a utilizar un destornillado fino y ya está, o sea que os podéis apañar perfectamente con destornillado fino. Nuestras tijeras y ahora pues para que os salga, tenéis que hacer un rectángulo de 70 centímetros y para que os salga recto dobláis la piel así. Marcáis 4 centímetros, una vez doblada, ¿eh? Marcáis 4 centímetros, así, por todos lados bien doblado, todo igual. Como vais, esto es por detrás, no pasa nada que pintéis con un bolígrafo, 4 centímetros, y así, cuando lo abrí, ponéis así la regla. y cortáis un rectángulo bien recto, ¿vale? De 70 centímetros, porque cada asa mide 35, las 6 de golpe. Una vez que hayamos cortado eso, ponemos así en las pestañas, la piel como es tan dura, no podemos poner alfileres ni herbana, ni nada. Entonces doblamos así, doblamos así, y con tranquilidad, esto lo metemos. Bueno, 4 centímetros, entonces doblamos así una pestañita y así por este lado por este lado, nosotros pues un rectángulo de una tira de 70 centímetros. Y la enfrentamos. Y con mucha paciencia y tranquilidad lo vamos pasando con la máquina. Y vamos a ir doblando poco a poco porque la piel no se puede poner alfileres ni nada. Vale, y lo vamos a voy a intentar a ver si puedo grabar cosiendo. Bueno, pues bajamos. Sí, colocamos haciendo, como he dicho las pestañitas y empezamos a coser. Y vamos muy despacio, porque como no podemos ir, van a. Bueno, pues vamos despacito, hincamos un poco la aguja para que funcione la máquina. Es gruesa y cuesta trabajo. ¿Ve? Veis dejando aquí la rayita de la pestaña. Y así continuamente. Muy despacito, con buena letra. Y lo coséis. ¿Vale? No coso más porque de todas formas esta es una muestra. Un trocito más, pero para que sepáis cómo tenéis que ir muy despacio. Y ya está, ya le ponemos como si hubiéramos hecho los 70 centímetros. Echamos para atrás. Ahora os tiene que quedar así en vosotros 70 centímetros, ¿no? 70 centímetros, y luego cortáis por la mitad 35 la manguera. Esta transparente tiene que medir 23 porque no es de punta a punta, es simplemente en el medio. Entonces, ya la introducimos aquí, y con la ayuda de un bolígrafo empujamos para adentro. Vamos a quitar el capuchón porque si no. Primero de tijera. Un destornillador, un bolígrafo, lo que sea. Es que ahora mismo me ha pillado. Y entra. Empujamos con un bolígrafo el borde de la manguera. ¿Ves? Y va entrando. Y lo tenemos que centrar. Que esté por los dos lados igual. Esto es para que podamos doblar y poner. La argolla. Y aquí, ahora doblamos. Para adentro, así. Doblamos y ponemos el remache. Y aquí vamos a introducir el prim, los dos primeros remaches. Lo igualo con la otra para que yo vea que la pestaña y todo quede igual. Y el doble es el mismo. ¿Vale? Porque como ya he hecho una, pues tengo que asesorarme que la segunda quede igual. También podéis utilizar saca de estos que hacen los agujeros de los... De los cinturones, entonces aquí vamos a introducir muy cerca de la argolla. Yo hago esto y martilleo un poco. Voy a hacer una pausa porque si no es un ruido insoportable. Y a martillear, pues entra. Si tenéis un saco mejor. Son los que hacen los agujeros de los cinturones. El aparato es. Entonces metemos bien este anillador para no que el agujero se queda más holguero y cogemos los remaches. Introducimos el primer palito. El mi primero, a ver, introducimos el remache este de botón, que os he dicho. Entonces vamos a introducir primero el agujero y luego el siguiente. ¿Ves que sobresale aquí? Ya salió. Centramos bien esto y hacemos con el otro igual, y ahora esto lo vamos a cortar, ponemos el botón de arriba. Y ahora es cuando necesitamos este punzón, que también lo venden allí donde venden los remaches, la argolla, la piel. Y damos un martillazo para que quede firme. Luego hago pausa porque hago un ruido insoportable. Y ya está colocado. Está firme y no se cae. Entonces ahora hago así. Primero corto más por aquí. Y ahora la esquinita. Que queda una mejor terminación y ahora hacemos la misma operación en el otro lado pero antes os voy a decir que vamos a poner a 4 centímetros esta es decoración ¿eh? esto de poner los remaches aquí es pura decoración ya si queréis lo ponéis si no pues nada entonces ya empezamos a medir a 4 centímetros cada remacha sale 6 entonces aquí ya introducimos otra vez el destornillador, como anteriormente os dije lo pegamos para que veáis y sobresale ¿ves? y aquí ya introducimos otra vez los remachillos estos por la parte de atrás el botón y sobresale ¿eh? aquí hacemos los seis remaches aquí voy a colocar el último y la misma operación que os he dicho antes con el punzón ese que tiene que ser así no es que especial para estos remaches que ha ovalado cuando vayáis a comprar este remache tenéis que pedir este punzón y listo esta ya está hecha esta asa. ahora vamos a hacer la tirita de los enganches de la bolsa. Esta tira y luego ya engancharemos con la cadena. De 3 centímetros de ancho y tiene que tener un centímetro y medio una vez que lo doblemos. Este tiene un poco más, pero es preferible cortarlo un poco más porque luego ya da lugar a poder trabajar mejor luego ya cortamos lo que nos sobre tiene que salir este trucillo nada más pero ya vosotros como queráis yo con eso es más que suficiente la argolla la tenemos que poner porque si no no podemos trabajar no podemos ponerla después tiene que ser ahora entonces a 7 centímetros desde aquí hasta aquí es como lo estoy haciendo yo a 7 centímetros a partir de aquí es que pongo esto y el otro el otro extremo igual no es que no lo, lo saco muy poquito como un centímetro y medio no un centímetro justo un centímetro que sobresalga, entonces aquí ahora yo le hago el agujero muy a ras de la argolla y por eso me sale un centímetro y medio porque yo lo hago casi muy justo a la argolla para que no se mueva tanto la argolla, aquí le hago el agujero como hemos hecho antes con nuestro destornillador y hacemos dos, introducimos el tornillo, voy a hacer tornillo, hay dos tipos de tornillos. Está uno que es más pequeño, que este, que tiene la, la boca plana. Este, sí. No, este no. ¿Dónde está? El tornillo. medimos aquí los 7 centímetros, como estaba en el otro lado. Además yo ya tengo la referencia, a que tengo la referencia del otro lado. Coloco aquí el tornillo y intento en la primera fila del crochet que hice sacar por aquí el tornillo. Aquí uno y el otro, vamos a sacarlo por aquí. Ya han salido y ahora nos tenemos que ayudar de los destornilladores por detrás de cabeza plana. Y ponemos el destornillador aquí atrás. Cogemos la muesca del tornillo para que no se mueva. Si hay alguien que os pueda ayudar mejor. Sí, y me está ayudando mi esposo. Uh -huh. Coge ahí el alicate. Uh -huh. Y si no así, y ahora aprieta, Luca. Está? Coge el alicate. Aquí la tuerca para que pueda... No, venga, venga, venga, yo estoy, yo estoy apretando. Mejor coge estos alicates para apretar mejor y no se mueva. el de presión, como dice mi esposo. Bueno, pues ahora ya cortamos aquí. arra, Que no nos hace falta para nada. ¿Veis? Y así la otra operación del, del, del otro. Lo voy a hacer y ahora ponemos la cadena. Y ahora tenemos que coger 16 centímetros de cadena. Le abro aquí los eslabones con los alicates también. Cojo este alicate y esto. Este para sujetar y este para ahí. Para sacarlo. Voy a sacarlo y ahora sigo. Y en este caso mi cadena tiene dos motivos diferentes, pues procuro que la parte esta se vea para arriba. Entonces ahora lo los en esto, es a donde lo pillo en la asa. Entonces esto va para adentro, lo que es la, el grosor que esto va cayendo al hombro. Pues ahora ya lo meto aquí y cierro el enlabón. Y ahora el otro labón también. En la misma ocasión. Y cerramos el otro labón. De igual forma. Y listo. Ahora yo ya voy a colocar la otra. Y ya estamos. Y listo ya tenemos ahora yo necesito hacer el forro de esta bolsa que todavía no la he hecho pero vaya que cuando esté colgado esta asa es que ya está realizado a la, a todos los tutoriales y si no a lo mejor cuelgo este y luego más de la dentro de unos días está el otro con su forro no sé si haré el tutorial del forro de la bolsa si sí está y mira cómo ha quedado yo creo que queda muy bonito muy original y sabemos que es piel y ya queda muy bonita, ¿no? Venga, suscribiros a mi canal, que es gratis, así sabréis todas mis nuevas creaciones y compartirlo. Venga, gracias por verme.